Te voy a enseñar las dos mejores técnicas para mejorar la resolución y el tamaño de las imágenes dentro de Photoshop. Te vas al menú imagen y pones tamaño de imagen. Aquí es donde dice encajar con resolución automática. ¿Cómo entender este pequeño cuadro que se acaba de desplegar? Donde dice resolución, tenemos que llegar al doble de resolución. Vamos a elegir un valor, en mi caso va a ser 50, la calidad buena y damos clic en OK. Perfecto, necesitábamos 192 de resolución, llegó a 191 clic en OK. Ahora vamos a quitar ese desenfoque que tiene la imagen. Te vas al menú filtro, vamos a poner enfocar y vas a poner máscara de enfoque. Aquí vamos a jugar con valores de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al radio. Simplemente vamos a dar clic en OK. Y para quitar el pixelado, te recomiendo lo siguiente. Mándate al menú filtro, pon ruido, añadir ruido. Aquí vamos a jugar con valores pequeños no más allá de 4 donde dice distribución gaussiana monocromático para que se pueda borrar ese pixelado y damos clic en OK. ¿Te gustó? Esta es la primera técnica. Ahora te voy a enseñar la segunda técnica que también es bastante interesante. vamos al menú imagen. Tamaño de imagen. Encajar con... Vas a elegir las resoluciones donde están de 300 dpi, cualquiera de las que están ahí. Yo voy a dar clic en OK. Al elegir esta opción, automáticamente te va a agrandar la imagen te va a mejorar la resolución, pero aquí viene la magia, porque esto sí es algo chévere que tiene este Photoshop. Donde dice, remuestreo, conservar detalles 2.0. Vamos a reducir el ruido simplemente agrandando el porcentaje de reducción y vamos a dar clic en OK. Te voy a ser muy sincero, en esta imagen quedó mejor que la anterior, pero igual nos quedó un poquito desenfocada. Y qué tal si nos vamos otra vez a filtro, ponemos enfocar, máscara de enfoque y jugamos con otros valores de en cantidad y radio y damos clic en OK. Y para rematar, te vuelvo a recomendar otra vez añadir ruido. Aquí vamos a elegir los tamaños o el tamaño que sea el más correcto y simplemente das clic en OK. Te voy a ser muy sincero, me gusta más el método número 2 porque lo veo más exacto y lo veo más profesional. Si conocías estas técnicas, estos truquitos... Déjalo en la caja de comentarios, suscríbete a este canal y recuerda que yo soy el profe Henry Pineda.